Ya no falta nada para que se acabe la season y aquí abriremos 58 cofres de temporada y veremos los resultados. Muchachos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos entonces por abrir 58 cofres de temporada. Esto es uno de los números, creo que es el más grande de todas las veces que he abierto cofres de temporada desde las temporadas anteriores. En la temporada anterior llegué a nivel 90 de pase de temporada. Esta temporada he llegado a nivel 108 de pase de temporada. ¿Por qué hemos llegado esta vez un poquito más que antes? Y esto se debe a que hemos tenido un capítulo adicional a lo que normalmente tenemos en las temporadas anteriores. Recuerden que las temporadas anteriores hemos tenido cuatro capítulos no para ir haciendo experiencia de pase de temporada pero esta vez hemos tenido cinco capítulos en total, entonces eso nos ha dado un poquito más de cofres para poder abrir, como ustedes bien saben para poder abrir los cofres de temporada no necesitas comprar el pase de temporada, es totalmente free to play y es hasta el nivel a donde tú puedas llegar y otra cosa que es importante de mencionar es que yo no he gastado en ningún momento misiones por oro, todo mi oro lo estoy ahorrando solamente para los bundles que están llegando, incluso recuerden que Ahí les he dejado un vídeo donde les hablo justamente sobre todos los bundles que están llegando y cuáles son los que más conviene comprar pero esto qué quiere decir solamente con las misiones que han estado apareciendo de manera gratuita día a día he estado este farmeando todo eso y así con las horas de juego incrementadas he logrado hacer este nivel de pase de temporada total y aquí lo que ustedes están viendo debajo es el cuadro de excel que yo he elaborado que lo estoy utilizando más bien cada mes que abro cofre de temporada para ver si se están cumpliendo o no las probabilidades con las recompensas que da justamente el cuadro de la derecha pero bien basado en las probabilidades y en las recompensas supuestamente y en promedio con este número de cofres que tenemos acá por abrir nos debería salir aproximadamente entre dos a tres variantes y otros premios más como ustedes ven lo más común que va a tocar aquí generalmente va a ser los potenciadores eso es lo que va a salir pero por montones pero lo más raro generalmente va a ser el oro y luego las variantes. Entonces la dinámica es la siguiente. Por cada cofre de temporada que yo voy a abrir, iré migrando justamente los datos en el cuadro de Excel para ver que todo esto se va reflejando y ver cómo están yendo las probabilidades, lo cual analizaremos al final. Entonces muchachos, ahora sí, comenzamos. Como pueden ver ustedes aquí, he hecho una gran fuerza de voluntad y no he abierto absolutamente ningún cofre. Justamente lo hago por el hecho de que quiero saber qué tal vamos con el tema de las estadísticas y las probabilidades aquí, de acuerdo a la información que tenemos en las recomendaciones. Así que vamos con el primer cofre de una vez y ver qué cosa va a tocar primer cofrecito toca 50 créditos muy bien, vamos agregando entonces ha tocado esta recompensa que es de un 25% de probabilidades, así que lo vamos dejando ahí, ya tenemos un, eh, una recompensa de créditos al menos es créditos. yo estoy contento con créditos y oro, potenciadores no tanto, pero la idea es esa, segundo cofrecito ahorita 50 créditos más, muy bien, vamos a, a sumarlo ahora, tenemos ya dos cofres con créditos que están dando hasta el momento ya, de ahí vamos viendo más o menos yo estoy con 4,000 ¿Cuánto he iniciado ahorita? 4.125 créditos y 3.790 de oro Vamos a ver con cuánto terminamos después ¿ok? Ahora, siguiente cofre de acá 50 créditos más Muy bien, está dando las recompensas más comunes Pero en créditos Menos mal que no en potenciadores Por favor, no potenciadores Está tocando 50 de oro ahora Muy bien, esa recompensa de oro Se podría decir que es una recompensa también Que ya no es tan común Es un 10% de probabilidades solamente Vamos con lo siguiente entonces Vamos a abrir nuestra quinta cajita Ahora se sí ha tocado potenciadores que esta es una de las recompensas más comunes Y menos deseadas Así que ahí, ahí estamos como ven Ahí debajo se está actualizando siempre todo el cuadrito Lo estoy haciendo de manera manual En lo que voy siguiendo abriendo las En lo que sigo abriendo digamos los cofres Ahora toca de 15 potenciadores Que digamos que esta es la recompensa Una recompensa intermedia Ya estamos anotándolo acá, incluso es de Yuri por ahí Para subirlo un poquito más Ya ha mejorado la cosa, ahora se sí ha tocado de 100 créditos Esperemos que se mantenga de ahí hacia arriba Por favor, 50 créditos muy bien, vamos a, vamos a darle acá 50 créditos, sumamos acá, ya tenemos ya varias recompensas de 50 créditos que estamos recibiendo, ahora recibimos oro nuevamente, muy bien, vamos a darle acá lorito orito así, muy bien, perfecto, seguimos con el siguiente número 60. Potenciadores de Rino, encima me da esta cosa ¿Cómo me castiga juego? Yo he, Yo he estado juntando diligentemente todos mis cofres, por favor, dame algo bueno 200 créditos, el juego me ha escuchado y esta vez ya ha comenzado a ser un poco más generoso conmigo 200 créditos muchachos, vamos a abrir el siguiente cofrecito Potenciadores de Black Widow, ahora sí lo dejamos acá los potenciadores Solamente son 10 potenciadores Vamos a seguir dándole acá, 100 créditos, perfecto hasta el momento ahorita la cantidad de créditos está bastante alta. ¿eh? Me está dando muchos más créditos que lo demás. Pero conforme vayamos abriendo más, cap, más cofres, generalmente se va eh, normalizando, digamos, la, eh, el promedio que van saliendo de acá con estas cositas. 100 de oro. Muy bien. Esta es, esto es equivalente a que te hubiese tocado una variante, ¿sí? Es equivalente dentro de las probabilidades de las recompensas que hay aquí. Es un 5%, así que es igual de difícil. 50 créditos. Vamos a ponerlo acá, 50 créditos. Muy bien. Seguimos entonces abriendo 100 de oro de nuevo. Caramba, es como si hubiese tocado una variante. Bueno, 100 de oro. Son 100 de oro, muchachos. Eso nos hace a nuestros paquetes, a nuestros bundles, ¿eh? 50 de oro, muy bien, seguimos acá con el orito que lo estamos marcando, sin problema, seguimos viendo esto, 10 potenciadores de Ant-Man, justamente acuérdense que ya se viene eh, la película de Ant-Man Mania así que pues eso será una, un aviso, otra vez más ahí de Wave, ahora se viene... Otro potenciador más, que es el más común de 25%, ya estamos en el número 70, cofre número 70, tenemos eh, este, este, esta recompensa de 50 créditos, 10 potenciadores del buen Iron Man acá, muy bien, ya vamos a ponerle acá sus potenciadores de Iron Man, otros potenciadores pero de Capitán América, muy bien, eh, no están tocando muchos de potenciadores, menos mal, no, para qué hablo viejo, para qué hablo. Ya están comenzando a tocar cada vez más potenciadores. Por favor, no me castigues así. 50 créditos, muy bien. 50 créditos acá. Perfecto, estamos yendo con los créditos muy bien. Seguimos entonces. Bien, este, este es una de las variantes que a mí me gusta, muchachos. Dan Hip para mí es uno de mis favoritos. Así que eso está buenísimo. Lo voy a establecer como favorito incluso. Vamos a poner acá que ha tocado una variante. La variante de Lich, perfecto, y justo el estilo Que me gusta, o sea justo está perfecto El estilo de Danji, perfecto, muy bien Las quiero todas de Danji, viejo, muy bien es un crack ese hombre, muy buen artista, muy buen estilo. A mí en lo personal me encanta bastante eso. Ok, seguimos entonces. Potenciadores de Nakia. Si me vas a seguir dando variantes de Dan Hip, dame todos los potenciadores que tú quieras. Yo no me molesto, ¿eh? Yo no me molesto. 100 créditos ahora, muy bien. Nos estamos desviando nuevamente para la recompensas de los créditos. Potenciadores de Lich, mira, justo acaba de salir Lich ahí. Muy bien, seguimos tranquilos acá. 100 créditos más, perfecto. Vamos a poner acá los créditos. Mira que están saliendo bastantes créditos por lo que veo. ¿eh? Más créditos que potenciadores están saliendo incluso. Y eso me gusta bastante. Y, y ojalá que se mantenga así. Ojalá que se mantenga así. 200 créditos. Esta es el, la recompensa más alta de créditos. Es como si me hubiese salido una variante acá. Es un 5%. ¿eh? Tanto 100 de oro como 200 créditos y como la variante son 5% de probabilidades. Así que me están tocando varias probabilidades de 5%. Mira, ve, acá toca otra vez otra probabilidad de 5%. Lo cual es bastante bueno. Seguimos acá abriendo. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, viejo? Me ha salido una... ¡Ay, lo en Pixel ha salido! ¡Man! No te lo puedo creer. Pero bueno, sigue siendo una variante por ahí que suma para mejorar al menos. Ya, pues ya fue ya. Ya, vamos a seguir acá. Sí, vamos, sigamos, sigamos. 100 créditos... Como dicen a caballo regalado ah, Vamos a tirarle acá, seguimos el obtener Vamos a darle a la siguiente, 200 créditos Muy bien, vamos, siga, sigamos con esos créditos eh. Me está gustando Muy bien, sigamos muchachos va potenciadores nada más de Jessica Jones Muy bien, ahí le estamos marcando Caja 88, 50 créditos Perfecto, cajito 88 Seguimos ahí con, Uy, 200 créditos de nuevo Oye, me están triggereando bastantes veces El, el 5%, eh Nada mal, muchachos. Cinco Uy, de nuevo 5%. Vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Yo no me molesto. Que siga que así siga el 5%. Yo no me molesto, eh. Potenciadores acá. Muy bien. Nunca me había triggeriado tantas veces el, el de 200 de créditos, eh. Es de las veces que más... Esta es la vez que más me ha triggerado, creo, de todos, los, de todos estos meses anteriores. Entonces, caramba. Está, está la cosa de sorpresa. A ver, sigamos entonces. Ahí le hemos dado los 50 créditos. Y... Ok, ha salido una variante de Gus, que es ese gatito. Ok, yo uso, de vez en cuando uso Gus, así que esta variante sí me gusta. Perfecto, ahí está el gatito, gatito hermoso, gatito lindo. Muy bien, tenemos entonces, vamos a poner, ya tenemos en total tres variantes muchachos. ¿eh? Me han salido tres variantes, como yo les decía, más o menos en promedio iban a salir entre dos o tres. Que eso es lo, lo normal, si es menos es mala suerte y si es más es buena suerte. Así que veamos todavía porque faltan abrir un par de cofrecitos más. Vamos a ver cómo nos, cómo nos va ahorita, cómo nos trata acá la cosa. A ver, sigamos. 50 de oro, perfecto. 50 de oro acá registrados también. Nos quedan todavía 12 cofres por abrir, eh. 12 últimos cofres, ok. Hasta ahorita no me ha salido el de potenciadores de 20. ¿eh? Hasta ahorita no solamente han salido potenciadores de 15 y de 10. Muy bien, 50 créditos. Que sigan saliendo los créditos que quieran, por favor. Que sigan siendo los créditos que quieran acá. Yo no tengo ningún. ¡Ay, 15 potenciadores de hielo bueno! Muy bien, dejemos ahí los potenciadores, vamos por los ya, 100 créditos, perfecto, 100 créditos, lo canjeamos acá rapidito, lo registramos también, ya estamos con la cuenta regresiva, esta que queda oro acá, perfecto, vamos con el oro, vamos por favor que ya quedan pocos cofres, todo mi esfuerzo, todo mi esfuerzo en haber farmeado viejo todos estos niveles, vamos muchachos. Ok, 10 potenciadores acá. Seguimos registrando los potenciadores, muchachos. Seguimos, por favor, quedan poquitos. Más potenciadores. No, por favor, no cerremos así con potenciadores. Cerremos con algo más épico. No, por favor, no, no hagas esto, no me hagas esto, juego, ya nos quedan solamente tres cofrecitos, nada más. Uy, mira, 20 potenciadores, como toca esto, ve, justo, ve, eh, para poder, ¿no? Como ya, ahí, ahí toma tu, tu otro 5%, mira, ve, tu otro 5% toma, y oye, puro potenciador, nada más. Mira cómo se comienzan a normalizar todos los datos acá, perdón, falta uno. Ok, 50, ok, okay bueno, al menos cerramos con 50 créditos, no estuvo mal eso, eh. Miren muchachos ahí como ustedes pueden ver el cuadro estas son todas las cosas que me han salido en todos estos, eh, en todas estas aperturas de cofre de temporada. Bueno más o menos así como sacando al ojo y los aproximados de los créditos y oro en total he recibido como 500 de oro y ha sido algo como cerca de ¿cuánto? Como algo de... ¿Cuánto ha sido? Porque está con 4100 créditos. He recibido como cerca de 2400 créditos. ¿Ya? 2400 créditos y 500 de oro. Esto ha sido bastante bueno. Es una de las mejores aperturas creo que he tenido. Y hemos tenido tres variantes. De las cuales... Pues me ha salido al menos la variante de Leech de Dan hip Que es una de las que más me gusta. Pues bueno, ha salido la otra la de Silo. Que bueno, Pixel a mí no me encanta nada. Pero de todas maneras... Las variantes que han salido, digamos que de todas formas está bueno, está dentro de los números, eh, de, dentro de las aperturas, ¿no? Uh, yo estoy bastante feliz, así que no me puedo quejar. He tenido una buena cantidad de oro, una buena cantidad de créditos y a seguir juntando cofres, al menos, a ver muchachos, yo les digo algo. No es que juntando cofres así bastante tengas más probabilidades de que te salgan más cosas buenas, porque eso es muy relativo. Yo en eso sí no les, no les, voy, a, no, no, no les voy a decir lo contrario. Eh, esto ya es una cuestión de suerte. En mi caso, a mí me encanta. A juntar esto, porque yo al final hago todo un videíto, como están viendo acá, y en ese videíto, pues ustedes pueden ver toda la apertura de cofres, y también ustedes así podrían saber más o menos cuáles son las probabilidades, no o cuán o qué o qué tantas chances hay de que salgan variantes dentro de la de una cierta cantidad de cofres. Normalmente he visto que la, la gente que juega de manera más casual, porque yo sí trae jardín un poquito más, le juego más horas al juego, pero creo que la gente que juega más, más casual estaba llegando más o menos a entre el nivel 85 y nivel 90 de pase de temporada, o sea, eso quiere decir que está. Estaban abriendo entre 35 a 40 cofres Entonces podían abrir entre una, dos variantes Incluso con un poco más de suerte de repente tres variantes Pero para que se den una idea Si ustedes juegan pues ya le están dando 3-4 horas diarias al juego Pues van a llegar más o menos aproximadamente a este nivel que he llegado yo Pero ya la siguiente temporada como van a ver solamente 4 capítulos Probablemente se puede llegar tal vez a nivel 95 Entre 95 y nivel 100 más o menos creo que se puede llegar Sin gastar oro en misiones Solamente es con las misiones diarias que van apareciendo de forma gratuita Es así como se pueden lograr estas cositas Pero bien muchachos Como ustedes saben ahí tengo canal de Discord En el Discord estamos ahí siempre pues comentando Hablando de muchas cosas sobre Marvel Snap Así yo, yo los espero ahí en el canal de Discord Y si han llegado hasta aquí yo les agradezco bastante Cualquier duda o consulta que tengan para hacer acá en los comentarios Encantado de poder respondérselas También en el canal, tú sabes, en la plataforma morada Igualito, estoy haciendo transmisiones De lunes a viernes También para ir recibiendo de paso esta nueva temporada a ir viendo qué más o se pueden testear también con la nueva temporada Y pues ahí disfrutar todos y pasar un buen momento de Marvel Snap Así que ya saben, ahí el enlace se encuentra en la descripción de este video Cualquier duda o consulta que tengas también en vivo la puedes hacer sin ningún problema y estamos entre todos para poder responderte Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti